Estimados seguidores de Aldia.com.es Gracias por conectarse Estamos en estos momentos En eh, la vía San Carlos A la altura de la FAXO eh, Bueno, estamos en la vía San Carlos A la altura de la FAXO En estos momentos eh, ha llegado la Policía Nacional Una ambulancia, también el cuerpo de bomberos se, eh, se tiene información De que una persona Habría secuestrado Habría secuestrado a otra A través de un camión y pues habían forcejeado los dos, eh, tanto la, la persona que, que estaba haciendo el secuestro y la persona que estaba conduciendo el camión y eh, con la finalidad de llevarlo a algún sitio y robarse pues el vehículo pero eh, debido a este forcejeo pues el, el herido, en este caso el conductor logró escapar y también la persona que iba a realizar el secuestro pues eh, pudo pudo también escapar, sin embargo tenemos conocimiento que el populacho, las personas del sector, pues intentaron eh, intentaron cogerlo y también sabemos que hubo eh, agresiones de parte de la persona que, que estaba intentando el secuestro. Vamos a tener más detalle con la persona que está encargada mejor de la operación para que nos diga en conocimiento, bueno, ¿qué había pasado, amiga? ¿Cómo está? Mi teniente. teniente, buen día. Un ratito que nos comunique, que nos, o, nos, nos informe lo que ha ocurrido en estos momentos. Bueno, ahorita estamos, buenos días, estamos al, al mando de mi mayor Cruz. Él está como jefe del operativo. Bueno, lo que ha ocurrido es que en la mañana hubo el, el robo de un vehículo tipo camión, entre los cuales se activaron las unidades, se recibió la alerta, se activaron las unidades, entonces se pudo, se pudo continuar con los, con los procedimientos normales. ...para poder obtener la recuperación del vehículo... ...y a su vez la, la detención de, de algunos individuos... ...que están en reserva, ¿no? Ya, bueno, entonces el conductor, me comentaban que estaba el ...se había realizado un forcejeo entre la persona... Bueno, eso están, eso están interviniendo unidades preventivas... ...que se mantienen en reserva por hasta que termine el procedimiento... ...por, por no entorpecer el procedimiento mismo. Ya, bueno, ¿y la persona que estaba cometiendo este tipo de asalto? Existen unos detenidos... Existe unos dineros. Todavía el procedimiento Pero no son continúa. más personas? Sí, todavía el procedimiento no termina. Se dice que el Populacho también atrapó a una un, a de estas personas vinculadas al, al robo, al secuestro. Que esa, es, esa información estamos verificando. Estamos concretando esa información para poder dar mejores resultados y no así a, a, de manera... ¿Y en la parte de abajo qué se está viendo. Están asistiendo a uno de los heridos. ¿Qué se trataría de uno de los involucrados que iba a hacer el robo? Sí. Pu puede ser, se desconoce todavía el, el particular de esa información. ¿Y el conductor, dueño del, del camión, dónde se encuentra? Está asistiendo por las unidades investigativas. Está, está siendo está asistido. Está siendo asistido, sí. Está siendo asistido él por las unidades preventivas. Listo. ¿Con ¿Quién tengo el gusto? Teniente Cristian Molina. Bueno, muchas gracias, teniente. Bueno, ahí está, amigos, la información. Como les había comentado, eh, se había producido un tipo de robo, secuestro del camión. Eh, de un camión aquí a la altura de la vía San Carlos y se habría producido pues un fortejeo según los que nos comentaba la, algunos de la Policía Nacional. También eh, conocemos que parte de los del sector pues logró atrapar a un individuo involucrado en este delito y eh, en estos momentos también se encuentra herido. Amigo, usted estaba aquí, usted no. pertenece al sector, ¿no? sí, por aquí. Está. ¿Cómo, cómo se, se enteró de la siguiente? No porque escuchamos los disparos y salió. se escuchó disparo. Sí. ¿Qué más primo? ¿Se asustó? ¿Qué ah. cosa es la reacción? Claro sí. ¿Y estos casos suelen ocurrir generalmente? Uh, bastantísimo de... aquí roban Todos los días ¿Ya, primo? ¿Roban camiones, roban a personas? De qué? todo o sea, Sí. ¿No fue sorprendente, podría decir? No, ya de aquí hay que andar es pila Porque si no, de roban Hasta sí, lo mata. Ya. Qué moto vienen y roban camiones? ¿El camión se salta por allá? No, ahí sí no le diría directamente porque no Se dice que parte del sector había cogido a un ladrón cogido a uno de los involucrados. Ahí sí no, no le doy porque no, ni, lo, ni lo he visto, pues dicen nomás. Ya, uh -huh. ya, está, bueno, muchas gracias amigos. No bueno, aquí estamos nada más, eh, pedido de la Policía Nacional, no se puede ingresar más, más abajo, sabemos que hay un herido, eh, llegó la, la, los, el cuerpo de bomberos, también... Está aquí presente la Policía Nacional, agentes de la, de la DGI, creo que son, de, de, de la agencia de investigación de la Policía Nacional que está también presente, eh, haciendo todos los operativos, haciendo bueno el operativo, ¿no? Que eh, tenemos conocimiento que hay una persona herida, que en este caso sería el conductor del vehículo, del camión, que iba a ser robado por parte de unos delincuentes a la altura de, de la FAXO, de y la vía. Bueno, que se encuentra en la vía cerca de la vía, vía San Carlos, cerca de la FAXO, como les había comentado, también está aquí personal del cuerpo de bomberos, que se encuentran en la parte de abajo, están asistiendo, están haciendo un, un rescate, y según nos habían comentado, parte de las personas que se encontraban aquí, que habían atrapado a una persona que estaba vinculada con el delito, En estos momentos, pues se encuentran realizando el operativo, en este caso de rescate, ¿no? de la persona que se encuentra en la parte de abajo. Amigos, eh, seguidores del día, eh, lamentable la inseguridad en la ciudad de, de Quevedo. Esto es producto de la inseguridad que se viene dando: eh, secuestro, asalto, robos, atentados. Eh, bueno, todo tipo de incidencia y, bueno, producto de esto ha terminado con eh, personas heridas. Eh, estamos en el punto en este momento. Invitamos a compartir nuestra señal en vivo que hacemos en este momento para todos ustedes y estén pendientes siempre de la información a través de nuestro sitio web www.aldia.com.es. Unidades de rescate en el punto se hace el respectivo... Eh, manejo de la situación crítica que en este momento se desarrolla en la ciudad de Quevedo, vía San Carlos, este incidente, en, en breve ya estarán llevando los heridos hasta una casa asistencial. Repetimos la información, resumimos, se trata de un secuestro, intento de robo a un hombre con su camión y se habría generado un eh, forcejeo entre las víctimas y los maleantes y producto de ello hay personas heridas. Este es la información, eh, escucharon los vecinos, colonos acá, comuneros escucharon las detonaciones que eh, realmente motivaron motivaron a este tema de eh, violencia y donde lamentablemente hay personas heridas viene viene en este momento eh, vienen en este momento eh, la, los bomberos, miembros de la casaca roja cuerpo de bomberos de de, de Quevedo hace en este momento el traslado de la una de los heridos eh, recibe los primeros auxilios recibe los primeros auxilios que en este momento estamos eh, observando amigos, la información en vivo para todos ustedes a esta hora personas heridas tras un secuestro de eh, un camión y se habría generado un forcejeo entre maleantes y la víctima y producto de ello, hay una persona herida desconocemos, desconocemos si el herido se trata de del conductor o, o de las personas que actuaron pues en el intento de robo. Aún desconocemos, eh, desconocemos amigos, eh, el, en este momento vemos escena escena de, de lamentablemente de este suceso. De este suceso que está eh, pasando a esta hora. En la ciudad de Quevedo, personas heridas. Personas heridas. Intento de robo. La delincuencia eh, eh, hace de la suya. Y bueno, ha terminado con personas heridas. Eh, de acuerdo a la información que tenemos, se trataría de un intento de secuestro a un eh, propietario de un camión, eh, de un camioncito se habla. Y bueno, producto de esto, eh, personas heridas. Personas heridas, hay detenidos, también informa la Policía Nacional. Estaremos ampliando toda la información en nuestro sitio web www.aldia.com.es Ustedes pueden en este momento ya también registrar nuestra página web para que puedan puedan verificar la información que se está dando. Eh, producto de las eh, inseguridad en la ciudad de Quevedo, repetimos, resumimos la información nuevamente, amigos, una persona herida tras un intento de secuestro de un propietario de un vehículo, de un camión, y producto de ello se generó lo que sería un forcejeo. Producto de ello, pues, eh, hubo detonaciones de armas de fuego y hay personas heridas, hay detenidos, esto sucedió en la vía a San Carlos saliendo de la ciudad de eh, Quevedo. Al momento eh, registramos estas lamentables escenas en vivo para todos ustedes a través de la señal de aldia.com.es. Gracias a quienes nos siguen, gracias a quienes nos acompañan, a quienes comparten nuestra señal en este momento, que lo hacemos desde el origen de la noticia que a esta hora sucede. Gracias también a todos nuestros sponsors que hacen posible que el equipo periodístico de Aldía.com.es lleve información de primera mano en vivo y en directo para todos ustedes, amigos, que se conectan a través de nuestra plataforma en www.aldia.com.es En este momento la Policía Nacional acá eh, toma indicios balísticos, eh, toma eh, referencia, el origen, ¿no?, para el respectivo informe que eh, se tiene que elaborar en este caso para... Eh, las pericias y la respectiva investigación que generalmente eh, se debe hacer que generalmente se debe hacer eh, por el tema propio de la investigación eh, en este momento podemos ver los miembros de la PJ la policía ladina se toma eh, procedimiento de la misma en eh, la parte baja eh, hay movimiento eh, hay movimiento en la parte baja, se está haciendo el respectivo peritaje. Detonaciones de armas alarmaron a los colonos, a los amigos que viven en esta zona, alarmaron a los vecinos, detonaciones, donde nuevamente hacemos el resumen de un secuestro al propietario de un camión, y esto originó, pues... Eh, detonaciones De armas de fuego Y producto de ello hay personas heridas La información para todos ustedes amigos Que están conectados a esta hora Gracias a quienes nos siguen A quienes se conectan A través de la plataforma de aldia.com.es Muchas gracias A todos nuestros amigos internautas Vamos a hacer eh, Vamos a hacer ya Vamos a suspender nuestra Nuestra transmisión Amigos Vamos a a, a terminar eh, este diálogo con todos ustedes, miembros de la eh, Policía Nacional, eh, están ellos haciendo el respectivo eh, peritaje de la escena eh, de este lugar donde se originó el secuestro y donde hay personas heridas. Esta es la información que tenemos eh, para todos ustedes, producto de la inseguridad que eh, la delincuencia intenta llevarse todo, intenta llevarse todo lo que encuentra a su paso a esta hora que estamos informando eh, para todos ustedes, amigos que están conectados a través de nuestra plataforma, a través de www.aldia.com.es. Para quienes se enganchan, hacemos un resumen. De acuerdo a la información, eh, habría eh, un intento de secuestro a un propietario de su vehículo, de su camión, delincuentes. Se, luego se originó un forcejeo, resistencia al robo, producto de ello hubo detonaciones, hubieron detonaciones. Hay personas heridas y hay personas detenidas en este suceso, en este lamentable eh, percance, producto de la inseguridad. Producto de la inseguridad, amigos que a esta hora nos ven. En la parte baja no está permitido ya, pero allá se originó el forcejeo cuando iba a ser secuestrado el ciudadano, propietario de un camión y producto de ello hubo un forcejeo hubo un forcejeo y, y bueno, hubo personas heridas, hubieron detonaciones y producto de ello pues también hay detenidos amigos, la información a esta hora, en primera instancia un agente informó que recibieron la alerta del robo e inmediatamente la policía nacional originó el operativo pero también se originaron los Disparo y producto de ello hay personas heridas Amigos, muchas gracias por estar conectado En nuestra plataforma a esta hora Toda la información detallada La puedes encontrar en www.aldia.com.es Esta es parte de la escena Donde nos encontramos a esta hora eh, Pueden ver un poco la escena A esta hora, amigos que nos ven eh, Estamos a 3 kilómetros de la urbe quevedeña eh, Y un poco la distancia, ¿no? Estamos a 238 kilómetros de la capital de la República del Ecuador, a 105 de Santo Domingo de los Sáchilas. Gracias amigos por estar conectados, por seguirnos y recuerden toda la información actualizada en www.aldia.com.es.